Bueno, aquí estoy otra vez en el proyecto de Unity práctica 5 ejercicio 2, que voy a utilizarlo ahora como base para el ejercicio 3. En el ejercicio 3 voy a hacer eh, la misma animación, pero en vez de tener 4 nodos voy a tener 10. Entonces, mmm, puesto que la animación del ejercicio 2 ya habíamos incluido el, el damping, el amortiguamiento, lo que voy a hacer básicamente es añadir más nodos, que voy a hacer mediante copiar y pegar, y para no tener que, que hacer todo el proyecto desde cero, pues voy a volver al explorador de ficheros, eh, que lo tengo aquí, voy a hacer de nuevo una copia del de proyecto tal cual lo tenemos, práctica 5 ejercicio 2, y le voy a dar a pegar. Y ahora a continuación le voy a cambiar el nombre para que se llame práctica 5 ejercicio 3. Aquí veis que se está terminando de copiar, pues vosotros podéis hacer lo mismo, ¿vale? Porque veis que voy a aprovechar todo. Aquí lo tengo, le voy a cambiar el nombre para que se llame ejercicio 3 la carpeta. Y dentro de esta carpeta el nombre del, el nombre del fichero del proyecto también tiene... Eh, la letra o el número 2, voy a cambiarlo para que sea número 3. Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Pues voy a ir a Unity y voy a abrir este proyecto, el que he llamado eh, número 3. Bien, ya tengo aquí el proyecto práctica 5, ejercicio 3 abierto con los cuatro nodos originales, efectivamente aquí en Physics Manager, recordad que tenemos cuatro nodos numerados del 0 al 3 y los tres muelles, ¿vale? Lo que voy a hacer por un lado voy a alejarme un poquito de la escena. Voy a ver cuál es el nodo número 3. Mirad, este es el nodo número 3 y por tanto el muelle 2 será este de aquí. Lo que voy a hacer es seleccionar ambos, el nodo 3 y el muelle 2, y voy a darle a duplicar. De tal manera que ahora tengo un nuevo nodo que voy a renombrar como el nodo 4. Y un nuevo muelle que voy a renombrar como Spring 3. Claro, el problema es que están superpuestos a los anteriores. Voy a cambiar la posición. Fijaos, para que veáis la secuencia. El nodo 0 está en la posición X igual a 0. El 1 está en 4. El 2 está en 8. El 3 está en 12. Pues el 4, obviamente, tendrá que estar no en 12, sino en 16. Por lo tanto, yo tengo aquí el nodo bien colocado. Por su parte los muelles, fijaos, el muelle 0 está en 2, el 1 en 6, el 2 en 10, pues sigue la secuencia, el 3 estará en el 14. Por lo tanto ya tengo los 5 nodos que estoy aquí, voy a alejarme todavía un poquito más, porque ahora necesito eh, colocar otros cinco nodos. Básicamente es repetirlo todo. Por lo tanto, voy a duplicar los nodos del 0 al 4, que lo tengo aquí. Los voy a duplicar. Ya los tengo aquí. Y ahora, pues nada, hay que cuestión de renombrarlo. Me he quedado en el nodo 4, pues este será el nodo 5. El nodo número 5 que voy a colocar. Vamos a ver, el cuadro estaba en 16, pues ese estará en 20. ¿Vale? El siguiente nodo es el nodo 6. Estará en 24. El siguiente nodo nodo 7 en 28. El siguiente, el nodo 8, estará en 32. Y por último, el nodo 9, que estará en 36. Correcto, ya tenemos, por lo tanto, los 10 nodos colocados. Me faltan 1, 2, 3, 4 y 5 muelles. Por lo tanto, voy a repetir los distintos muelles. Voy a seleccionar el 0, el 1, el 2 y el 3 y los voy a duplicar también. Entonces este será el muelle número 4. Recordemos que el muelle 3 estaba colocado en 14, pues el muelle 4 estará colocado en 18, ya que vamos de 4 en 4. El siguiente es el muelle 5, el 4 estaba en 18, pues ese estará en 22. El siguiente es el muelle 6, que estará en 24. El siguiente es el muelle, a ver, lo hemos hecho bien, no, 22, 26, perdón. Eso es. El siguiente es el muelle 7, que si el anterior es el 26, estará en 30. Me falta un único muelle, voy a repetir este muelle 7. Va a ser el muelle 8, que estará, por lo tanto, en la posición 34. Vale, pues ya tengo aquí eh, todas las... Todos los nodos y todas las mallas. Perdón, todos los nodos y todos los muelles. Vale, ¿qué me queda por hacer? Bueno, por un lado eh, tenemos que hacer lo siguiente. Fijaos, cuando yo tengo aquí los distintos nodos y los muelles, en los muelles tenemos que decirle, por un lado, a ver que no lo encuentro, aquí, cuál es el nodo A y cuál es el nodo B. De tal manera que para el cero es el 0 y el 1, para el 1 será el 1 y el 2, para el 2, el 2 y el 3, bueno, para el 3 será el 3 y el 4, aquí tenemos que cambiar, es el nodo 3, como hemos hecho una duplicación, pues se ha copiado el nodo 2, y es el 3 y el 4, para el muelle 4 será el nodo 4, para A, y el nodo 5 para B. El muelle 5 será el nodo 5 y el nodo 6. Para el 6 será el nodo 6 y el nodo 7. Para el 7 el nodo 7 y el nodo 8. Y para el último nodo, el nodo el muelle 8, tendremos el nodo 8 y el nodo 9. Por lo tanto, ya tenemos todos los muelles con los nodos asignados para sus extremos. ¿Qué nos falta por hacer? Tenemos que ir a Physics Manager. Physics Manager, tenemos que actualizar la lista de nodos y la lista de muelles. La lista de nodos todavía tenemos cuatro. Ahora vamos a... Eh, decirle que no son 4, que son 10 por tanto escribimos 10 y se nos añaden nuevos elementos lo que pasa es que se nos ha copiado el último elemento entonces voy a actualizar los que tengo a continuación, el elemento 4 será el nodo 4, luego tengo el nodo 5, el nodo 6 el nodo 7 el nodo 8 y el nodo 9. Ya tengo la lista de 10 nodos. Respecto de la lista de muelles hay 9 muelles. Lo que voy a hacer es voy a cerrar aquí. Voy a colocar aquí el valor 9. Se nos copia de nuevo el último muelle, que es el 2. Se nos copia, pero voy a actualizarlo. Ahora el muelle 3 es el elemento 3. Tengo el muelle 4, elemento 4. Muelle 5, elemento 5. Muelle 6, elemento 6. Muelle 7, a ver, perdón. Ahí. Muelle 7, elemento 7. Y muelle 8, elemento 8. Por si acaso voy a guardar el proyecto. Bueno, la ventaja de, de lo que acabamos de hacer es que no hay que modificar los scripts. Los scripts son los mismos. ¿vale? Los teníamos aquí, pero vamos a comprobar que están bien asignados, ¿vale? En los nuevos nodos que hemos añadido. En el nodo 4, vamos a ver, tenemos aquí el nodo script, efectivamente, como hemos hecho una duplicación, se han hecho correctamente, ¿vale? Spring 4 tiene la clase Spring, ¿vale? Está todo bien asignado. Bueno, pues estamos preparados para ver la animación. Entonces, tengo un maximize on play, le voy a dar al play y todos atentos a ver... Que ocurre aquí, tengo la animación eh, vista. Eh, vamos con la cámara que hemos colocado. Pulso la pausa y ah mira qué curioso. Esto es una cosa muy curiosa. No se nos, no, no nos acordábamos de que este nodo era una copia de este, por lo tanto, está, está eh, fijado que es el nodo 4. Voy a a desfijar, no, no es el 4, es el nodo 5, efectivamente, de nodo fijo, voy a quitarlo, de la manera que ahora eh, no, no va a ser igual. Voy a ubicar la cámara, a ver dónde está la cámara, voy a ver si la muevo un poquito para alejarme, básicamente, así, me alejo un poquito porque va a ser una animación muy grande, voy a volver a activar la animación, pulso lado tecla P y ahora efectivamente todos los nodos esto es como una especie de como una liana ¿no? que se está estirando y está oscilando fijaos la curva que tiene la cuerda ¿vale? la forma es una forma muy suavizada gracias a que hemos incluido la el amortiguamiento o el dumping, ¿vale? Recordar que podemos hacer que los, los muelles se estiren menos si colocamos sus constantes de rigidez a valores más altos, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer ese experimento, voy a seleccionar los distintos muelles, los muelles tienen constante de 100, voy a colocar constante de 1000 en todos ellos, de tal manera que... Ahora, al ser los muelles más rígidos, la longitud va a ser casi constante. Por lo tanto, sería como una cuerda no tan elástica como la que tengo hasta ahora. Estoy colocando el valor 1000 en los distintos muelles. Muelle 7. Voy a 8 voy a ver qué aspecto tiene ahora la animación, vamos a ver. Ahora la cuerda no se tiene que estirar tanto, la distancia entre dos nodos debe ser casi constante. A ver qué ocurre. Entonces veis cómo no se estira tanto, ¿veis? Ahora es una cuerda eh, de una longitud mucho más constante. Si sí, es verdad que sigue manteniendo, pues eso, se va curvando de una manera muy suave. ¿Vale? recordar que el último nodo eh, sufre un efecto lático entonces se va adelantando y sí que es verdad que la longitud total es casi casi constante. Tenemos entonces las fuerzas debidas a la gravedad, las fuerzas debidas a los muelles, que para todos los muelles son dos excepto para los extremos y eh, hemos añadido el amortiguamiento. Para darle más realismo a la animación nos faltaría, por ejemplo, la detección de colisiones, en el caso de que en algunas configuraciones dos nodos chocaran entre sí o se, o se cruzaran los muelles, en ese caso habría que evitarlo. Bueno, y hasta aquí este ejercicio que termina esta práctica guiada número 5.